Mi nombre es Luis Clemente, soy urologo y, y mi ámbito de trabajo es en Madrid, en la práctica privada. He tenido la oportunidad de compartir una magnífica jornada quirúrgica con el, el profesor Antonini, con su equipo y he disfrutado enormemente de, de, de, sus, de, su, de su buen hacer y de su generosidad con sus conocimientos. Hemos eh, tenido varios casos en los cuales hemos eh, implantado una prótesis infrapúbica y he podido comprobar ventajas que tiene el procedimiento y se ha realizado de una manera pues, pues muy satisfactoria. Estoy muy contento de haber, de haber venido acá y haber compartido esta mañana con ellos. Molto piacer.